Este es el letrero que le da la bienvenida a todas las personas que vienen a disfrutar de Playa Sosúa. No te pedimos que limpies la playa, solo te pedimos que no la ensucies. Y aquí estamos entrando por la entrada principal de Playa Sosúa. Vamos a ver qué tenemos aquí hoy. Bueno, aquí se puede observar que tenemos playas de en el sábado santo. Vamos a ver aquí. Don't let me Vamos a ver qué tenemos por aquí en Playa Sosúa. Hola. Y ustedes, ¿de dónde son ustedes? Dominicana. Sí, Dominicana. ¿Pero de qué parte del país? Del Distrito Nacional. El Distrito, pero hay mucha playa para allá, para aquel lado. ¡Oh, Dios! Bueno, aquí donde tenemos tres dominicanas. ...que vienen desde el Distrito Nacional... ...a disfrutar de la mejor playa del país, Sosúa. ¿Cómo se siente? Dígame. ¡Ay, súper bien! Estamos pasando muy bien. Muy bien, bien, gracias por venir aquí. Gracias a ustedes. Ayúdenos con la, con la basura, que la gente no deje basura. Sí, sí, sí. Hay que colaborar. Colaborar, que no dejar basura aquí, por favor. Tenemos la gente de Sosua aquí... ...que siempre aprovecha la oportunidad para... Disfrutar de la playa cuando hay mucha gente, ¿cómo se siente? Díganme. Todo bien, todo bien. Disfrutando bien. en familia, en nuestra playa. Disfruta, disfrutando aquí de esta ¿Sí? bella hermosa ¿Sí? playa. Don Samuel de... Tavera, un sí, clásico de playa. De aquí en de Sosúa. Muchos niños aquí en Playa Sosúa, disfrutando de este maravilloso ambiente. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un ambiente de mucha camaradería entre las personas aquí, disfrutando de esta tarde en playa o Algunos que otros extranjeros también. Soy turista, pero viene muchos años aquí. Conoce bien esta playa, entonces. Claro, me encanta esta playa. ¿Cuántos años tiene conociendo este país? Eh, más de 20 años. Siempre te gusta. Claro, me encanta. ¿De qué nacionalidad eres? Holandés. Muy bien, bienvenido siempre. Claro, gracias, sí. Soy ecuatoriana. Ecuatoriana, wow ¿Y cómo llegaste aquí? Como <risa> <risa> en, en el avión, ¿cómo va a llegar? <risa> no, pero. ¿Quién te recomendó? ¿Quién te recomendó? Ah, eh, el Hotel Bonamar, el, el dueño de nuestro amigo. Ah, su amigo. ¿Eh? Hey. Ah, pero qué bueno. Pues, ¿Cómo es su nombre? Erika Isagirre. Pues bienvenida sea Erika, muy Gracias. bonito. Gracias. ¿Y esto qué es? Porque eso, estamos haciendo un reportaje de la playa. Qué bien. Sí. ¿Me ¿Sí? che come che, che come sono si animalito le eh? ciuga le ciuga solamente le ciuga la classe tutta la classe brutta come ma tutto ¿cómo te sientes? Bien, bien, bien, muy bien aquí. Ando con los compañeros, con los compañeros. Pérez. Andamos aquí en Sosúa, dando una vueltecita Y representando al ingeniero Andrés Cueto, el cual envía un caluroso saludo a todos los bañistas de Sosúa y el país a que no conducan tomando alcohol y tranquilidad, tranquilidad y Luis 24-28 y cueto alcalde, ok totalmente okay. de acuerdo, de acuerdo. Sí. Sí. aquí estamos, estamos en uno de los mejores restaurantes de Sosúa, ubicado en el mismo centro de la playa es un gran servicio que tenemos aquí, especializado Sí. el Mofongo King, míralo aquí Bueno, por ahora ha marchado bien, la economía va bien, las personas vienen tranquilas y todo bien, gracias a Dios. está sí, todo bien en San Sí, todo bien. Hasta ahora no tenemos. No, normalmente hasta las seis. Ya de las seis ya nosotros nos cerramos